Hola querida, ¿cómo te va? Ay, como te tengo que contar los preparativos para la boda No sabes, estoy preparando todo Las flores, la modista Ay, espera que tengo un llamado Sí, sí señor, dígame, ¿qué necesita? Se está. Ay, sí, ¿sabe qué pasa? Yo no soy plomería, acá mandamos ambulancia nada más Sí, pero tampoco tengo, ¿eh? Otro día hablamos, chao bueno, entonces te comento Estoy preparando todo Y no sabes el lío que tengo con la asignación de las mesas a los invitados. Ah, espera que me llaman de vuelta. Sí, señora ambulancia. Ya se la mando. ¿Sabe qué? La ambulancia en este momento está yendo para allá. Lo que no sé si va a poder frenar a tiempo, pero ir está yendo. Como decía, querida, estoy con el tema este del casamiento a full y todos estos me están llamando por todo motivo. Lo que no sé es si voy a hacer el, el salón en la sala 4 del edificio de la calle 1 este, En realidad de la calle 14 va a ser mejor Digamos mejor en la calle 30 Bueno, otro día seguimos hablando porque nos están molestando estos tarados Que siempre tienen una pavada